Hola Acuario, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de bio-neuro Bioneurosabiduría Ancestral. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué tal te está pintando este último mes del año? Recuerda suscribirte al canal, darle like activar esa campanita locochona que está aquí abajo para que nos mantengas en tu vida presentes momento a momento cuando subamos un nuevo video gracias por estar aquí vamos a iniciar con tu guía quiero comentarte que aparte de estar feliz de estar contigo Acuario en estos momentos me encuentro en un entrenamiento bastante, bastante bueno y al tomar este entrenamiento cambié de residencia y las herramientas que el día de hoy estoy utilizando me permiten entregarte esta guía a través de eh, este pequeño espacio en donde por cuestiones de técnicas no tenemos una visión panorámica. Sin embargo, eso no nos detiene, mi acuario hermoso. Poco a poco te voy a ir presentando las cartas que van saliendo en tu guía y te las voy a poner de esta manera en la que está tu eh, carta de presentación. Vas a ir viendo una por una. Sin embargo, el sentido, la energía y los mensajes para ti son completamente eh, completos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, Acuario, para irnos con lo que nos interesa. Vamos a ver, Acuario, en tu presente. Vamos a ver cómo andas. Vamos a ver qué tienen para ti los arcángeles en este momento, Acuario. para diciembre, tu vibración general, diciembre 2019. ¿Qué es lo que te quieren decir tus arcángeles, Acuario?, te comento y anótatelo tienes a un arcángel como compañero que por sí solo es genial es sabio todos los arcángeles tienen una sabiduría infinita, sin embargo cada uno tiene su misión y este arcángel que, que te acompaña por sí solo hasta sientes que la piel se eriza de la emoción de su compañía. Tienes el arcángel Metatrón. Anótatelo. Este arcángel te va a estar mandando la sabiduría que requieres estos días de diciembre para que avances. Metatrón es muy sabio. Metatrón, su nombre significa el que comparte el trono. Eh, su sabiduría. Su guía es muy, muy, muy, muy directa, así que Acuario, este es un muy buen momento para que te decidas a seguir la guía divina, si es así tu voluntad. En este momento, tu presente, tienes la carta El Movimiento, y mira, con lo que empezamos con Metatron, te digo que es directo y firme. Mi, el, mi buen arcángel y amigo Metatron Y te dice eh, en este momento, en tu presente hay mucho movimiento Estás caminando hacia una dirección que te va a dar las mieles de la vida Vas a... este camino, si tú te sigues manteniendo eh, en este movimiento que tienes el día de hoy en tu vida Vas a florecer Va, eh, estás ya manifestándote un camino de abundancia, estás ya manifestándote un camino lleno de aventuras, ¿ok? Lleno de, de estas experiencias en las que vas a poder abrir tu panorama, te vas a expandir, ¿ok? Te invita Metatron en este momento a que todos aquellos cambios, experiencias que has decidido vivir, las tomes en el sentido de conocimiento, de sanación y aprendizaje propios, ¿ok? Te invitan a no querer andar ahí eh, tratando de cambiar a los demás, eh, dando consejos a diestra y siniestra sobre experiencias que no has vivido. Es, este movimiento para ti, Acuario, es un movimiento interno, un movimiento de autoconocimiento, Okay. Es muy importante que en estos momentos reconozcas y te reconozcas como tu mejor amigo, como tu mejor compañero, que empieces a practicar y a um, llevar a cabo estas, este, esta práctica del valor del respeto, ¿ok?, del respeto por ti y el respeto por el proceso de los demás, que te dice en este momento Metatron, lo importante de la vida no es querer salvar a los demás, lo importante en estos momentos para ti en la vida es conocerte y autosanarte. Enfócate en ello, puesto que este movimiento te está llevando a una evolución de tu vida, digamos como a subir un escalón más, en este proceso de tu vida en donde estás adquiriendo un nivel de conciencia mayor y este nivel de conciencia mayor te invita a abrirte a recibir, a recibir la guía, a recibir las experiencias desde una perspectiva de remembranza, de aprendizaje, ¿ok? Recuerda que la vida es un juego y en este juego la única responsabilidad o la única regla que tú tienes es vivirla, experimentarla para tu propia sanación y tu propia trascendencia. Es momento de soltar todo aquello que has creído que posees, ¿ok? En este sentido es poseer tus condicionamientos, condicionamientos como no puedo, no creo, no soy capaz soy chiquito, chiquita, eh, hay personas que se hablan un poquito con un cierto resentimiento hacia sí mismas, en el sentido de soy gordo, soy gorda, estoy feo, estoy fea. Estos movimientos que te están llevando a tu maestría, te dicen que es momento de que te trates con amor, con amor propio. ¿Ok? Esto es lo que estás viviendo en este presente. Ahora, ¿qué es lo que te invitan? ¿Qué emoción te invitan? Tenemos una visitante en este lugar donde estoy, se llama Nina, es una perrita chihuahua, y de repente vas a escuchar que nos saluda con sus hermosos ladridos. Así que te invito a saludar a Nina una perrita hermosa y muy, muy, muy cariñosa Con los seres que la rodean Entonces, vamos a continuar Hay una emoción, las emociones que Metatron te invita en este momento A poner atención para que las sanes Tienes la carta, la invocación mágica ¿Y a qué se refiere? Quiero que veas bien esta carta Hay una persona Hay un brillo que... Emana de su corazón, de su pecho, de su espalda, de, su, de la parte en donde se encuentra O en donde regularmente los seres humanos tenemos nuestros sentimientos Bueno, más bien los sentimos Y está como recibiendo esta energía de la naturaleza Está recibiendo energía del, del sol Como si estuviera liberándose ¿Ya viste? ¿Ya eso es lo que te invitan a sanar en estos, esta emoción. ¿Y cuál es la emoción? Liberarte. Libérate de todos aquellos condicionamientos en los que has estado tan enfocado, enfocada, que te has olvidado de tu brillo, de tu alma. Deja, este es un muy buen momento, es una muy buena semana, un muy buen mes, un muy buen día, para que empieces a hacerle caso a los verdaderos deseos de tu alma, para que empieces a liberar todas aquellas sensaciones reprimidas que has estado albergando en tu corazón. Ve hacia adentro, es muy importante que vayas hacia tu interior, porque de esta manera Acuario, estás listo, vas a empezar como a alistarte para activar o reactivar aquellas áreas de tu vida que están estancadas, posiblemente estés un poquito estancado en la parte económica, puede ser que no, también depende mucho, recuérdalo del nivel energético, del nivel vibracional en el que tú estés moviéndote, te recuerdo, las dos energías en las que puedes moverte es una desde el amor, que te genera abundancia, manifestaciones maravillosas, y desde el miedo, la escasez, en donde sientes que eres víctima de todo el mundo, donde estás en el drama, hay enfermedades. Entonces, dependiendo mucho de qué lado estés vibrando, son las manifestaciones que tú estás teniendo. Si no te están encantando, si hay drama, si hay escasez, si estás estancado en proyectos en dinero en relaciones revisa bien qué es lo que estás sintiendo de ti mismo hacia la vida si le estás haciendo caso o no a tu alma a partir de esa revisión que hagas requieres tomar acción tomar decisiones ok metatron es muy muy directo y te dice en este momento El drama solamente es una ilusión que te compraste, que grabaste en tu disco duro para evadir la responsabilidad de tomar el volante o el timón de tu vida. Te has enfocado en el drama para evitar hacerte responsable de lo que realmente quieres, de lo que realmente estás destinado a experimentar. Y eso que estás experimentando, eso que estás destinado a experimentar, es la abundancia total en tu vida, al igual que todos los seres. Siendo un hijo de Dios o de ese poder superior en el que tú creas, o como lo representes, mereces todo lo mejor para ti. Es momento, Acuario, de salirte del drama. Una vez que tú tomes esta conciencia de aquellas emociones que te están manteniendo en el drama o que te están manteniendo como en esta jaulita en donde decidimos meternos a veces los seres humanos para creer que seguimos seguros requieres llevar a cabo una acción la acción que requieres llevar acuario tienes el circo de una sola pista es decir acuario quiero que veas esta carta te la voy a describir hay una piedra en medio del mar hay un elefante y hay una chica Ahí, ¿ya la viste? Como solita, como aislada. Viendo solamente hacia una sola dirección. Pero la forma en la que está viéndolo es como si... No estuviera aceptando ser parte de todo ese universo. Como si se sintiera única. Pero única desde el lado del ego, como especial. ¿No? Como... Lo voy a decir así como, yo soy yo soy el universo y ustedes no existen, ¿ya viste? Ok, ¿y por qué te la describo de esa manera? Has estado enfocado, enfocada tanto y en, tu, en ti mismo, pero desde el lado del ego, de la envidia, de la soberbia, del orgullo, del juicio hacia ti y hacia los demás que te ha llevado a aislarte de una manera dolorosa, por así decirlo, de una manera desde el drama, en donde sientes que nadie te merece y no te sientes merecedor de amor, de cariño. Y esta acción que te invitan en este momento a llevar a cabo es, primero, comprender que eres parte del universo. Comprender que eres una pieza importantísima de ese rompecabezas del universo, sin embargo, así como eres importante, también eres merecedora del cariño, del afecto. Y tu responsabilidad es entregarte completamente, trabajar en equipo, ver en tu interior el amor que hay en ti y compartirlo con los demás entregarte genuinamente a la vida no aislarte el mundo es tu casa está muy bien si tienes esta sensación o este interés de conocer el mundo y moverte pero también es importantísimo que dejes de sentirte como culpable como separado del mundo, separado de la humanidad, creer que eres, eh, que solo a ti se te ocurren las mejores ideas y nadie más puede estar contigo porque solamente tú tienes esa capacidad de buenas ideas y de saberlo todo. No. Hay que trabajar un poco en la humildad. Esta carta te dice, la acción importante de estos días es humildad. Reconoce que solo y sola no puedes. Reconoce que requieres ayuda. Y tiene mucho que ver esto que te está saliendo como la acción a llevar a cabo para que tú puedas empezar a sanarte o continúes sanando tu, con tu alma. Porque el arcángel Metatron, como te decía en un inicio, Es directo, te entrega y te guía de manera eh, firme, y en este momento es importantísimo que con esa firmeza que te está entregando esta guía, también tú estés abierto a ser humilde, empieces a practicar la humildad, Acuario, y ser humilde no quiere decir que ahora vivas pobre, eh, traigas... La ropa eh, desgarrada No, no, no Eso no es ser humilde Ser humilde de corazón Qué bonito, qué bonito Ser humilde de corazón Grábatelo, acuario Puesto que al practicar esta humildad El resultado que vas a tener El resultado, qué bonito, mira Metatron te dice que el resultado de la humildad es la fuerza, porque al reconocer y al entregarte totalmente a la vida, a la guía divina en rendición, como decir, ok, solo, sola, la verdad es que no puedo no sé cómo, o sea, realmente ser, dicen por ahí, total y, ser, y 100% honesto, honesta contigo mismo, contigo misma, te va a abrir esa fortaleza, ese poder interno lo vas a descubrir, y eso te va a llevar, por un lado, a florecer, por otro lado, chécate cómo está esta chica, está edita. Ella está pareciera cargando algo muy pesado, pero en realidad ni le importa. En realidad ella lo disfruta, lo carga, se pone a bailar, está jugueteando con su pie, con la mariposa, con la hoja. Hay nieve, pareciera que hay nieve, pero también hay eh, naturaleza verde, ella está vestida de vida, Ok, se siente vivo, se siente viva. Y aquí, en el mundo, ella está floreciendo. Eso es lo que te quiere decir Metatron en estos momentos. A través de la humildad, a través de la entrega genuina a la vida, a la divinidad, tú vas a florecer, vas a agarrar nuevamente tu fuerza. Y eso es lo importante, porque eso requieres es compartir con la humanidad, con tus hermanos con todos los seres que habitamos este planeta. ¡Qué bonito, acuario! Entonces, para cerrar con broche de oro esta primer guía de este mes de diciembre, te voy a entregar la llave maestra que tiene para ti Metatron, a través de una herramienta bastante... Maravillosa, que estoy aprendiendo, que a través de una de un mensaje me pidieron que empiece a utilizar, que empiece a darlo a conocer con ustedes, entonces estoy maravillada y estoy emocionadísima de, de poder entregarte más conocimiento, más guía, más sabiduría a través de esta herramienta, que son las runas. Las runas eh, son signos de, de la antigua escritura germánica, cuyo objetivo, cuyo principal fin es otorgarte mayor entendimiento, eh, entregarte sabiduría a un nivel de conciencia más profundo, y está padrísimo, me encanta, me encanta que nos hayan enviado esta guía, nos hayan enviado esta herramienta para todos, para seguir brillando, y te lo muestro en esta bolsita, quiero que la veas, voy a tratar de que se vea completa, en esta bolsita tengo las runas, y voy a tomar una para ti, para saber qué es lo que te están. Por... Para saber qué es lo que Metatron quiere en este momento darte como llave. Esta es una runa. Te la presento si es que no la conoces. Es una pieza de madera tallada o grabada a mano. Ok. Y esta runa se llama Lagus y se refiere a la intuición. En este momento está de cabeza. Ok, te voy a mostrar. Esto es de cabeza y en esta posición es boca arriba. Entonces, tu mensaje de cabeza, ok, en esta posición, nos dice Metatron a través de esta runa para ti. Acuario, este momento es el momento perfecto para que sueltes aquellos pensamientos que has albergado en tu corazón de ti mismo, de forma negativa, de forma densa, desde el miedo. Es muy importante que empieces a vibrar en amor, si es que las manifestaciones en tu vida no son de abundancia y prosperidad. Es momento de que sueltes ya aquellos momentos o aquella... Aquellos asuntos que no han sido solucionados, entrégalos, entrégamelos, déjalos ya. No gastes tu energía en, el, en estar enfocado, enfocada en aquello que no tiene solución en apariencia. Es posible que hayas tenido esta percepción, en tu realidad sobre algunas situaciones de traición o problemas. Y te dice Metatrón, la verdadera traición es la que haces hacia ti mismo cuando dejas de escuchar a tu alma. Es momento de escuchar a tu alma. Tienes, todos los seres vivos tenemos una capacidad Maravillosa que se llama intuición acuario y esta intuición eh, hay veces que la queremos malutilizar ¿no? Como que, ay, yo siento que me va a doler el pie mañana y entonces como mañana no has sentido dolor de pie, haces todo lo posible porque te duele el pie para que entonces tu intuición creas que ha sido certera. No, la intuición son aquellos mensajes que te llevan a un bien mayor, ¿ok? Aquellas sensaciones que sientes de repente. Vas caminando eh, sobre una calle oscura y hay algo que te dice, ¡corre! Y entonces lo haces. Corres hasta un lugar donde hay gente, donde hay luz y te sientes en seguridad. Esa es la intuición. Siempre te va a llevar a un bien mayor. No a algo que te lastime. ¿Ok? Muy bien, Acuario. Anótate todo lo que escuchaste en esta guía, por favor. No te pierdas las siguientes que vamos a estar subiendo, porque en este mes que cerramos de año, cerramos mes de una década. Eso es maravilloso y me siento emocionada porque quiero que sientas esta entrega, esta pasión por la vida para iniciar una nueva década en conciencia, en entrega, en amor. Gracias por estar aquí, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y recuérdanos siempre, te amo con todo mi amor, locochón, nos vemos en el siguiente video.